Si no dejas un buen like en este vídeo antes de que comience, este fin de semana este bicho aparecerá en tu cama. Chicos, ¿cómo estáis? Como en cada vídeo, vamos a sortear una nueva skin de la tienda y es que ha salido la skin calva oficialmente en la tienda. No es la de Gref, pero es una skin calva que está muy chula. Así que, chicos, se la hemos regalado a uno de los suscriptores. ¿Quieres ser tú el próximo ganador de una skin? Solo deberás hacer tres sencillos pasos para poder conseguirla. En primer lugar, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo de la Neox Army. Y es que estamos a punto de llegar a los 300 motherfucking 50.000 suscriptores. Quién sabe si tú ahora mismo te suscribes, podría ser el número 350.000. En segundo lugar, deja un buen like en el vídeo para que se posicione correctamente. Y os voy a retar, porque si este vídeo llega a 10.000 likes... Os prometo que regalaré 5 motherfucking pase de batallas para la nueva temporada número 2. Y ya por último coméntame tu ID de Epic Games debajo en la sección de los comentarios. Y ya estarás participando y os deseo muchísima suerte a todos. Con el mejor evento que jamás hemos visto dentro del juego de Fortnite, habla estamos hablando lógicamente del evento del agujero negro. Un agujero que estuvo durante más de 48 horas inactivo sin hacer prácticamente nada, al final decidió succionar todo el mundo al completo de Fortnite para viajar a otra dimensión. Tal y como podéis ver en este gráfico, Fortnite solo ha recibido 4 actualizaciones dentro de esta nueva temporada... Y es que eso no es a lo que estamos acostumbrados, ni mucho menos. Parece ser que este nuevo mundo, parece ser que esta nueva dimensión es una dimensión muchísimo más estable que la anterior dimensión de Fortnite. Por eso no es necesario actualizarlo a diario... Y no es necesario meter tantísimas actualizaciones en el juego Y es que en el vídeo de hoy vamos a estar hablando acerca de Fortnite Capítulo 2, temporada número 2 Y es que parece ser que hemos recibido muchísimos miles de detalles que os van a estar encantando Y los vamos a estar enseñando a lo largo de todo este vídeo Chicos, aseguraros de quedaros durante todo el vídeo para no perderos ningún detalle Y además, si os quedáis durante todo el vídeo, podréis conseguir un pase de batalla gratuito para la siguiente temporada os aseguro que toda la información que vamos a dar en este vídeo os va a interesar a todos vosotros Y realmente vais a quedar alucinando cuando acabe el vídeo Y es que en primer lugar queremos anunciar Que casi al 99% seguro Se ha anunciado oficialmente Que parece ser que esta temporada número 1 Del juego de Fortnite No va a tener un gran evento en vivo Para terminar la temporada número 1 Esto conlleva diferentes consecuencias Para la próxima temporada número 2 Pero parece ser que En esta temporada número 1 En primer lugar No vamos a tener ningún evento en vivo Dentro del juego de Fortnite El cual dará paso a la segunda temporada del juego. Simplemente la cuenta atrás regresiva del de pase de batalla finalizará y, y automáticamente el juego meterá la temporada número 2 dentro del juego con un nuevo pase de batalla. ¿Qué os parece esta idea, chicos? ¿Realmente os gustaría que no hubiera evento? Os voy a estar leyendo a todos debajo de la sección de los comentarios. Quiero que me comentéis qué opináis de esta primera información. Antes de que se me olvide, chicos, perdonad, pero... Quiero anunciaros que han metido una nueva función en el juego. Y es que podéis apoyar al canal con el código de apoyo a un creador, MrDeneox. Si me envías capturas por Twitter o por Instagram, estaré contestándoos a todos. Así que chicos, darle muchísima cañita, todo el mundo con el código MrDeneox, si os gusta el canal y os gustan los vídeos. Tal y como podéis ver en pantalla, ha desaparecido el contador atrás del pase de batalla oficialmente. Tal y como en el pase de batalla apareció el contador atrás al principio de la temporada, ahora lo han quitado porque Fortnite ha decidido ampliar de nuevo la temporada número 1 ...del día 5 que primeramente iba a ser el último día de la temporada... ...ahora parece ser que el último día de la temporada número 1 va a ser el día 20 de febrero. Y es que en primer lugar dentro de los archivos del juego se había encontrado... ...que la temporada número 1 iba a estar finalizando el día 6 de febrero... ...de este nuevo mes que va a entrar muy muy pronto. Otro de los filtradores también anunció que iba a ser pospuesta esta fecha del día número 6... ...para ampliarlo hasta el día número 15. Pero es que ayer salió otra noticia... ...anunciando que iba a ser todavía... ...más ampliada hasta el día 20 de febrero. Entonces parece ser que finalmente esta temporada número 1 del juego de Fortnite... ...ha sido todavía más extensa que ninguna de las anteriores. Aparte de todo esto, la temporada número 1 no va a tener ningún evento final... ...y aparte de todo esto, la temporada número 1 no va a tener prácticamente más cambios en el mapa... ¿Será esta la temporada que más hate ha cogido a todo el juego de Fortnite? Realmente yo creo que sí, no deberían haberlo ampliado tanto porque la gente está empezando a aburrirse demasiado. Espero que para la temporada número 2 nos traigan una gran recompensa que realmente valga la pena por toda la espera que conlleva esta temporada número 1. Así que chicos, cabe de esperar que para la temporada número 2 probablemente nos quieran recompensar de alguna manera ...y darnos el beneficio de haber esperado tantísimo tiempo por algo que tanto, tanto deseábamos. Y es que esa es realmente mi teoría desde largo que creo que va a estar sucediendo esta temporada... Y realmente no vamos a tener nada nuevo dentro de esta temporada ya que Fortnite se ha esforzado en traer un nuevo mapa al completo, una nueva historia del tiempo completamente diferente a la del primer mapa de Fortnite. Y pensar que todo ese trabajo ha llevado muchísimo, muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo detrás de todo esto. Imagino que esta temporada número uno se la han tomado de relax, se la han tomado para descansar y por eso han metido tan pocas actualizaciones dentro del juego. Y es que parece ser que esta nueva... Etapa del juego está teniendo una nueva historia del tiempo que a través de las pantallas de carga que se han visto filtradas dentro del juego de Fortnite podemos ir desvelando qué es lo que va a estar sucediendo dentro de muy poco en esta isla. Aparte del tema de Alter Ego y Ego, que ya lo sabéis todos, muchos secretos todavía se esconden dentro de esa historia que nunca hemos contado en este canal todavía. Hablando del pase de batalla, hemos tenido ahora una cosa que jamás habíamos visto dentro del juego de Fortnite y es que parece ser que ha sido separado el nivel del pase de batalla acerca de la temporada en específico. Me refiero a que eh, ahora mismo podemos subir el pase de batalla a tantísimos niveles como sea posible llegar. Es decir, no hay un límite en el número 100 como anteriormente pasaba dentro del juego. Y es que parece ser que ahora mismo tenemos mil niveles del pase de batalla disponibles para desbloquear. Y lógicamente nosotros solo hemos visto algunas skins corruptas y algunos regalos también corruptos para las skins de Alter Ego con estilos desbloqueables. Como por ejemplo la skin del Egg Ball cuando pasamos el nivel 300 del pase de batalla o la skin de Scratch Y es que parece que no pero probablemente para la próxima temporada número 2 del juego de Fortnite capítulo 2 Vamos a tener nuevas recompensas a partir de altos niveles del pase de batalla Significa esto que vamos a tener que jugar muchísimo para poder recompensar al juego, para que el juego nos pueda recompensar de una manera especial, otorgándonos diferentes recompensas. Aparte chicos, pensar que en el pase de batalla que siempre hemos tenido dentro del juego... Cuando cumplíamos todos los niveles nos regalaban 3 ítems o diferentes ítems gratuitos específicos de esa temporada justo al llegar al nivel 100. Eso significa que muy probablemente si alguien consigue llegar al nivel 1000... ...del pase de batalla de la próxima temporada... ...nos estarán otorgando diferentes recompensas que todavía no sabemos de qué se tratan. Así que sabiendo todo esto, sabiendo que aparte el pase de batalla tiene que ser completamente diferente... ...y que el mapa todavía no ha recibido ningún cambio abismal... ...sabemos que para la temporada número 2 las cosas van a ser muy parecidas a la temporada número 1. ¿Quién sabe si nos tienen algo escondidos y todavía no nos hemos dado cuenta? Y es que además pensar que han hecho un reset completo a todo el juego... ...y han creado un nuevo mapa por completo que eso es lo que más tiempo les ha llevado... ...y aparte todos los bugs y glitches que han sido solucionados han sido una auténtica barbaridad. Por eso es lógico que esta temporada haya durado tanto y haya sido tan poco frenética. Y es que pensar que tal y como ya vimos en la temporada número 6 del juego de Fortnite capítulo 1... ...la temporada número 6 por ejemplo fue ambientada en una época que coincidía justo... Con una fecha muy importante, por ejemplo la temática de Halloween y es que el pase de batalla también estaba relacionado con esa temática. La temática de la temporada número 7 estuvo relacionada con la nieve ya que justo también caía en unas fechas muy importantes en el año. Una temporada que además trajo muchísimas novedades, muchísimos misterios, un nuevo pase de batalla y un nuevo... Mapa casi por completo nevado. Y es que pensar que este capítulo 2 de esta temporada número 1 simplemente ha servido para introducirnos en este nuevo mapa y en este nuevo mundo de Fortnite. Pensar que en la temporada número 1 del juego de Fortnite del capítulo 1 tampoco eran las actualizaciones ni todo lo nuevo que iba llegando al juego, sino que a lo largo de las temporadas la historia del tiempo, la historia que se contaba del juego, Iba avanzando y conforme iba avanzando, iban trayendo novedades al juego. Así que ya sabéis, hay que tener muchísima paciencia con este juego, hay que tenerla porque si no, vamos a perder la cabeza. Chicos, me despido de vosotros, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, reventadlo a likes, suscríbete si todavía no formas parte de la familia porque si no, no sé qué estás haciendo con tu vida. Comparte el vídeo con todos tus amigos para que no se pierdan nada de esta nueva información y nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito a todos y.